Carrillo, Cristian Cueva. Bien, Cristian Cueva. sale, lo dejó colombiano en el camino. y me gusta pica pica y vaya que el genio pelota para Flores y aquí está oreja. Vamos a cantarlo Viene Flores. flor. Gol, peruano. Gol de mi tierra. Gol de mi raza. De mi gente. ¡Y esto Uh, aquí el infierno de Barranquilla para salir al cierro, para romper la ventana del mundo. Aquí Perú a falta de tampoco. Gol de la orejas, el que quiere el Sí, siempre quise ver. Gol de orejas. El nuestro, el peruano. Lo escuchó todo el mundo por América. Gol Coca-Cola. Tremendo. Tremendo. Aguantamos. 85 minutos. La defensa sostuvo el partido y en esta pelotita que manejó bien Cueva, Flores le rompe el arco por la rendija, por el resquicio, por la ratonera. A Ospina que descubrió el palo y Oreja le pegó en ese lugar. Increíble, la pelota ingresó, el Oreja volvió por su revancha y miren ustedes cómo paga el de los goles importantes. No me hablen de merecimiento, háblenme de hechos. Perú 1, Colombia 0, estamos vivos. Volvió Flores. Golpeó Perú, una iba a tener Perú y la tuvo, minuto 84. Gran jugada de Cueva, que cuando está al medio sabe siempre aparecer con inteligencia.